Hola, soy en Flash y bueno estamos en un tutorial de cómo cambiar el mundo de tu servidor, o, o cualquier otro servidor, ¿no? puede ser para Minecraft, server y todo eso. Pero yo prefiero el CraftBooky craft porque con él se puedes poner plugins. Bueno primero van a ver dos tutoriales hoy es, el primero va a ser cómo cambiar el mundo de tu servidor craftbooking que a muchos les molesta estar construyendo ese servidor así que mejor se instalan en un mundo para evitarse ese tipo de problemas y que la gente construya sin, sin autoestima pues y bueno ahora el segundo va a ser de cómo gestionar tu servidor y cómo poner los plugins bueno empecemos en este tutorial lo primero una vez que ya tengas creado tu servidor o sea todo esto en tu carpeta y todo eso este primero si todavía no lo has, ¿cómo se dice? no lo has abierto al público no lo hagas no lo hagas hasta, hasta que hagas esto si ya lo abriste no importa puedes borrarlo bueno primero se van a la carpeta Word que siempre les aparecerá en Minecraft Server o en el Craft bookit para crear su servidor le dan clic derecho y la eliminan, así de sencillo, la eliminan, le ponen que sí, y como ven, solamente está el word nether y word the end. Bueno, ahora, eh, minimizan la carpeta y se descargan cualquier, cualquier de estos dos mapas que los dejaré en la descripción, y bueno, yo voy a ocupar el hotel. Bueno, lo ponéis aquí en el escritorio Le dais clic derecho. Y le ponen extraer aquí. Se les va a extraer aquí. Y le ponen si sí a todos y ya lo extrajeron ahí. Y bueno, les aparecerá esta carpeta que dice mundo nuevo. O por ejemplo con este le va a aparecer una carpeta que se llama mundo, world war y todo eso y bueno con este mundo nuevo agarran y la arrastran a tu carpeta del servidor y bueno con eso ya casi está abren esto que dice server y les va a abrir el blog de notas de aquí dice level name allí Van a borrar esto. Y le van a poner el nombre de la carpeta de tu nombre. Bueno, simplemente ponen. Nuevo. Nuevo. Y Y listo. Ya estarán gestionados. Y bueno, esto sería todo del primer tutorial. Ahora, vamos al siguiente tutorial de aquí es cómo configurar todo esto y cómo ponerle los plugins bueno, esto es muy sencillo bueno, aquí esto no lo, lo, lo borréis tampoco esto no lo borréis. aquí el frenador de de ¿cómo se diría? semillas no le ponga nada porque que si lo ponen les va a generar una semilla cada no sé, cada cierto día. A mí me la generaba cada un mes, cada mes. Y bueno, aquí como ya dije, no lo tienen que mover porque si no el mundo no se los podrá crear. Luego aquí hello never true. Eso es para que puedan ir al net pero voy a poner en false porque bueno este como ya saben el Nether produce mucho más bueno, aquí esto, tampoco lo muevan lo muevan, porque si no, va algo que no les quiero decir porque si lo mueven ustedes lo van a igualar bueno, aloe flight esto es para que puedan volar. Yo le voy a poner en false. Pero ustedes le pueden poner true. Por si quieren volar. Bueno, en este caso yo le voy a poner true. Porque es un tutorial. Bueno. Ahora. Server port. Esto jamás en la vida. Lo tienes que mover. Jamás. Jamás. Type. Level type. Tampoco. Esto lo tienes que mover default tampoco lo tienes que mover aquí esto tampoco lo tienes que mover level seed esto es para la semilla yo lo voy a poner no deep up. y bueno yeah. force game mode false para que no permitas que la gente se ponga game mode y todo eso uh, aquí son los bloques que puedes construir en el servidor yo lo voy a dejar en no sé en 200 aquí server y ahorita se los explico spawn npc esto es para que aparezcan los aldeanos whitelist fancy si quieren que haya whitelist extrude la whitelist para los que no sepan eh, sirve para que solamente ciertas personas que estén en la white list puedan entrar al servidor. Y bueno, spawn animals. Esto, si quieren, le dejan en true para que aparezcan animales. Yo le voy a poner false porque los animales traen la. Bueno, en mi caso, traen la. Spawner enable. Esto es para que aparezcan cierto tipo de cosas en el servidor. Hardcore ¿eh? es para que si quieres que estén en Hardcore en tu servidor. Yo lo voy a poner en True para que no puedan romper nada. True. Texture Pack. Texture Pack es... Ay, es hardcore es para la dificultad falsa. Texture Pack En Texture Pack Ustedes ponen el, La... esta... como se dice La página donde es Texture Pack Y los va a cargar Para que se los descarguen Los jugadores Online Mod Esto, si ustedes tienen Minecraft Pirata Le ponen en FALSE Para que... esto sirve para que... Solo sea de Premium y no y no sea para no Premium. El PvP. Esto si lo dejan en True se van a poder pegar en el servidor. Yo si sí lo voy a dejar en True. Dificultad. 1. Es fácil. 2. Es difícil. 3. Es Hardcore. Y 0. Es creativo. Yo le voy a poner en 1. Game Mode, esto también sirve para que la gente esté en, en cierto tipo de cosas. Yo lo voy a poner en uno para que estén en. en ¿Cómo se dice? En, en creativo. A ver, Max Players, esto es para cuánta gente quieres que entre a tu servidor. Le voy a poner 100. Spawn Monsters, esto es para que aparezcan monstruos. Le voy a dejar Duel Generar estructuras. Esto sirve principalmente para que las estructuras del mapa carguen. Como aldeas y todo eso, yo lo voy a poner a false porque también produce la para mi gusto. Bueno. Build Stance. Esto sirve para que los jugadores cuántos bloques van a ver mientras caminan. Yo le voy a poner 5. Y esto. Mod. Esto. Es el nombre del servidor. Yo lo voy a poner. El hotel. Listo. Y ya está. Ahora simplemente le dan a archivo. Le dan en guardar. ya ya estará guardado. Luego le dan a cerrar. Y ahora. Lo que les expliqué. Los plugins abren la carpeta y como ven va a estar vacía no va a haber nada bueno eh, simplemente abren otra carpeta no sé voy a abrir por ejemplo la de cube word bueno, abren otra carpeta bueno si ya se descargaron el, el este como se dice el plugin les va a aparecer en el escritorio. Si no les apareció, simplemente se van a abrir una carpeta, cualquier carpeta, y se van a descargar. Y aquí ya les estará abriendo. A ver, simplemente ponen. Bueno, yo descargué la esencia. Esenciales, bueno, aquí está el esencial. Simple, simplemente cuando les aparezca en el escritorio, ya lo tendréis aquí, ¿no? Le dan a extraer aquí y se les va a empezar a extraer. Y les va a aparecer esto, estas tres. Bueno, una vez que ya hayan hecho esto, ya pueden eliminar este. Esto lo agarran y lo plazan a plugins y lo ponen mover a plugins y ya está, ya estarán puestos los plugins. Ahora simplemente este se regresan y ahora si, si lo quieren, si ya saben gestionar para la IP del servidor y hostearle y todo eso muy bien, simplemente en server IP ponen la IP del host y todo eso pero como yo no voy a hacer eso simplemente si tienen descargado el hamachi y si no lo tienen pues lo descargan, lo buscan en el inicio hamachi y aparecerá los hamachi Esperan a que les haga y bueno, como verán, ya estará todo esto. Se van a red. Primero, crear una nueva red y le van a aparecer y de red. Le voy a poner el hotel 1.5.2. Listo, contraseña. Le ponen la que quieran. Yo en este caso le voy a poner. Uh, 556 556 la repiten y le dan a crear ya está el hotel pero si quieren que entre más gente al servidor ojo podrán crear otra nueva red voy a poner el hotel 1.5.2 entre paréntesis, segunda red. Y le voy a poner la misma contraseña. ¿sí? Ah, 556. 556. 500 ah, 556. Listo. Ya la crean y sigue aquí. Y así, y así, y así hasta que eran cuánta gente entra. Por ejemplo, aquí ya llevo 5 y 5 y 5 yo voy a crear por ejemplo bueno, yo voy a crear 20 redes para que entren los de los que caben en el server bueno, esto lo voy a dejar así y luego le dan aquí y le dan copiar dirección ipv4 le dan ahí y simplemente se van a la carpeta a nuevo la carpeta y aquí está el bloque de notas. Le dan a pegar. Y aquí está la letra. Bueno. Ya está todo. Simplemente. Para hacer OP y todo eso. Bueno, ahorita les voy a enseñar cómo Aquí. OP. Le dan ahí doble clic. Y les va a aparecer este bloque de notas. Y ahí ponen el nombre. De todos los usuarios que quieren que sean operadores o admins o owners en ciertos casos bueno yo voy a poner por ejemplo dark dark danher 22 que es un amigo mío que es también un youtuber que se llama ghost rider 11 y que está en youtube lo pueden buscar Dark Danger. A ver. Pero. Que también es una buena amiga. Ok. Que también es una buena amiga. Lo cierto. También este. Ay. ¿Cómo se llama? Ah. Sí. Subture. 11 2, 1, 11, 2, 11 11, 2, 11 11, listo le dan un y bueno ya está creado todo. todo todo todo todo todo ya estará creado simplemente para abrirlo le dan al Craft Book It, doble clic y se le estará gestionando y abriendo y todo eso por ejemplo yo le di a una opción que hago que simplemente con dar cuatro clics cuatro clics eh, se me va a abrir la consola pero con dos clics solamente se va a gestionar el servicio y todo eso eso en otro tutorial lo voy a explicar cómo se hace bueno ahorita se les estará generando todo esto punto, llenarme, bookit, danetips, muchas cosas. Y aquí, mundo nuevo, les aparece aquí ya, no acá, acá. Y luego mundo nuevo también en el de end. World, Nether y World de end. Como ven, se les ha creado una nueva carpeta, mundo nuevo de end. Y bueno, ya estará todo. Simplemente... Le dan a plugins, miren, plugin, y ya estarán puestos los plugins. Se les crearán estas dos carpetas, poni poniéndolo de la esencial, también está el Wordedit y todo eso, pero por el momento no. Y como ven, yo no me puse p porque me sucede un lagazo tremendo, simplemente cuando me queda decir a mi operador... Y si yo los veo que sí colaboran mucho, los pues voy a hacer operado con la consola. Bueno, ahorita, Banedips, Dips, Bonnet Players, este es para. Este, para Dips es para estas IPs que no se permitan en el IP, bueno en el servidor. Y Banet Players es para los jugadores que no quieren que entren. Luego está Craft esto ya lo expliqué operadores server y whitelist bueno ya está todo listo ya está tu server funcionando muy bien y simplemente este al principio el primer día que creas el server este pues bueno obviamente va a haber un lag tremendo pero bueno eso se quita con dos o tres días que el server esté en funcionamiento eso se quita como me ha pasado a mí bueno voy a seguir creando redes contraseña 556 556 bueno estas van a ser las redes en las que se podrán unir en la descripción les dejaré cada una de las redes que voy a crear y este para que se metan al servidor, ¿no? Y bueno, esto ha sido todo. Espero que se suscriban. 20 minutos, madre mía. <risa> bueno, espero que se suscriban. Denle like, favorito, siempre ayuda. Y bueno, este es el, mi primer tutorial hablando, hablando porque el primero fue sin hablar porque no tenía micro y bueno hasta la próxima y chao chao